¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir una versión de Silver Surfer que además de ser divertida es bastante competitiva. De seguro lo primero que están viendo en este masito y lo que me preguntarán es, tío ¿por qué este mazo no está utilizando cera? Y la razón es porque ahora se encuentra el meta muy lleno de Sandman Y generalmente si tú tiras a en turno 5 Y el oponente tira a Sandman en turno 5 Pues prácticamente perdiste para turno 6 Entonces lo bueno que tú vas a tener con este mazo Es darle la sorpresa del counter a tu oponente Porque tu oponente piensa que tienes a, a juega a Sandman contento Pero tú generalmente en turno 5 vas a jugar dos cartitas ¿no? Una carta de coste 3, una carta de coste 2 Y luego en turno 6 estás jugando de repente solo a Silver Surfer Y bosteando todo lo que puedas Este mazo es una versión bastante legal se podría decir de silver surfer porque tiene algunas cartas donde vas a poder provocarle digamos en tu oponente este factor sorpresa también hay ciertos combos que se van a hacer acá que el oponente no espera inclusive eh, kingpin acá puede ser una carta muy genial para que puedas hacer unos combos muy interesantes y aquí muchachos en este macito tenemos cinco cartas counters que te van a ayudar a obtener ventaja durante las partidas en este caso tenemos a goose a rogue a cosmo tenemos a Now killmonger imagínense toda la cantidad de cartas que tenemos acá pero eso lo voy a pasar a explicar más adelante cuando hablemos ya del masito y masitos como estos muchachos a mí la verdad me agradan porque vamos sacando versiones diferentes de Silver Surfer para poder jugarlo y para poder hacer que en este meta pueda tratar de desarrollarse y hacerte subir de rangos. Y aquí muchachos ya comenzamos con la explicación de este masito e iniciamos con Gus. Una carta counter muy buena en este metajuego. ¿Contra quiénes es buena esta carta counter? Contra mazos de Shuri y contra mazos de Galactus. Contra mazos de Thanos también tal vez, ¿no? Porque hay Thanos que les gusta jugar cartas grandes y ahí es donde también Gus puede hacer un muy buen trabajo. Dentro de Goose puedes poner cartitas como Lizard, como Brut, incluso si quieres. O puedes poner cartas como máximo que tienen gran poder. Y con eso sin problemas puedes asegurar digamos esa ubicación con Goose. Y ahora aquí continuamos con Clog, Una carta con un poder impresionante para el coste que tiene. Ahora esta cartita de acá puedes sinergiarte bastante bien con Tormenta. Sobre todo a la hora de que inundas una ubicación puedes poner a Clog ahí previamente. Y puedes llevar alguna carta digamos o mover alguna carta que esté en otra ubicación. La puedes mover justamente en la ubicación donde está Tormenta y puedes tener un poder un poco mayor ahora hay un poco de riesgo en hacer esa jugada también y tienes que saber cuándo hacerla porque el oponente también puede tener alguna carta alta que pueda justamente mover también a la ubicación que está inundada con tormenta y pueda tratar de ganarte digamos ahí con poder también así que tienes que estar preparado para ese tipo de eventualidades otra manera también de jugar a clock de forma muy óptima es también jugarlo al inicio del turno no en turno 2 generalmente juegas a clock y pues no hay mucho que mover y realmente lo que va a importar ahí bastante son los 4 de poder Poder que puede llegar a dar en una ubicación y con eso puede llegar incluso a ganar la partida al final. Para lo otro que puede llegar a ser muy bueno cloak también muchachos es para poder destrabarte en alguna ubicación. De repente por ahí te mandaron algunas algunas cartitas inútiles digamos y te llenaron la ubicación con eso y cuando pones a Clock en un en otro lado donde esté más despejado pues puedes tratar de trasladar una o dos cartitas de ahí para que puedas seguir jugando sin problemas en esa ubicación y no vayas a perder en esa ubicación. Así que por ese lado también cloak puede ser un aliado a este Estratégico muy importante. Y ahora, muchachos, estamos con Lizard, que es una carta que tiene un gran poder para el coste bajo que tiene y que generalmente se va a estar jugando con Gus. A ver, tú juegas a Gus en un lugar y el oponente, generalmente, si es un, un arquetipo que juega cartas grandes, a partir de turno 4, no va a poder jugar cartas o no va a poder jugar muchas cartas en esa ubicación donde se encuentra Gus. Por tanto, no va a poder llenar la ubicación y así tu Lizard va a mantener los 5 de poder sin ningún problema. Y aquí también, Lizard, por su gran poder, también te está dando esto de que puedas estar ganando prioridad para que así en el turno final puedas tener un Silver Surfer que lo puedas lanzar sin problema junto a otra carta de repente y así puedas terminar haciendo los bosteos de manera garantizada, y aquí nos encontramos con Rose que es nuestra siguiente carta counter, Rose acá lo que va a hacer generalmente es irse contra mazos que tienen algunas cartas continuas muy valiosas, en este caso hay mazos de Darkhawk por ejemplo donde le puedes quitar el efecto a darhok hay mazos también que están jugando Dino que también le puedes sacar el efecto de Dino por ahí de repente te juegan este C era de repente y tú justo adivinaste dónde iba a lanzar a la ser y le terminas robando el efecto y eso también Para ti sería buenísimo o también De repente por ahí le puedes robar el efecto a Sabu Así que vas a encontrar muchas cartas Digamos en este en este Metajuego donde les puedes robar digamos puedes tener un muy Buen robo de continuo gracias a la carta De Rogue que tienes acá inclusive la misma Las gemas de Thanos por ejemplo no La gema digamos por ahí del alma ¿pa? Le robas también el continuo y tú Das menos uno de poder al otro lado Así que por ahí digamos Rogue se vuelve una carta bastante buena. Y que puede lograr incomodar al oponente en determinadas situaciones. Luego tenemos a Brute. Que esta es una carta que funciona muy bien con Silver Surfer. Generalmente Brut pues como saben va a poder originar dos Brutlings más. Y es una carta de coste 3. Que da pues 3 cartitas en total iguales. ¿no? Entonces que es una carta buena. Incluso hay una ubicación que te da más 3 de poder también a las cartitas. Que no tienen ningún tipo de habilidad. En este caso los Brutlings. Así que cada Brut incluso lo puedes jugar también con Tormenta. ¿no? Si juegas Tormenta y quieres asegurar realmente lo, la ubicación ahí pues antes de que se inunde pones los brutes ahí y pues prácticamente tienes cuatro cartas de coste 3 para que luego silver surfer del de bosteo ahí no tengas problemas en ganar, luego tenemos al rey del coste 3 que vendría a ser silver surfer silver surfer es una carta también muy buena como les digo una carta que fue nerfeada que ya no fue usada pero ahora pues últimamente está tratando de recobrar relevancia nuevamente con todos los arquetipos que se están armando alrededor de esta cartita y la verdad me encanta bastante que esta carta esté recobrando vida nuevamente, silver surfer acá también va a estar dando bosteo casi a todas las cartas, miren hasta el momento hay 9 cartas de coste 3 acá a las cuales Silver Surfer va a poder bostear sin ningún problema dentro de las que se encuentren en el tablero ¿verdad? y Silver Surfer acá pues eh, va a dar bosteo digamos a, a una ubicación que esté inundada como la de tormenta o va a poder dar bosteo digamos a una ubicación también donde se encuentren cartas de coste 3 acompañadas por Gus así que hay muchas formas acá en la que Silver Surfer pueda destacar a pesar de que da más 2 de poder ahora las cartas de coste 3 sigue siendo muy interesante para poder ganar definitivamente las partidas de todas maneras y ahora muchachos aquí continuamos con tormenta que gracias a su habilidad justamente vamos a poder inundar una ubicación en turno 3 impidiendo al oponente que pueda jugar más cartas después en ese lugar generalmente los mazos que pueden ser más afectados ahí de repente son los mazos de yuri mazos de thanos o mazos como cera por ejemplo que suelen jugar muchas cartitas en todas las ubicaciones pues ahí le cortas un poquito digamos la estrategia con tormenta y que generalmente se va a desenvolver muy bien porque tienes un mazo que está totalmente adaptado Podría decir, a poder jugar Tormenta, incluso puedes jugar un Lizard en turno 2. dos, digamos, en una ubicación Y en esa misma ubicación puedes jugar a Tormenta Y ya tienes 5 de poder que te estén Respaldando también ahí, lo cual es más difícil Que te puedan ganar en esa ubicación. Luego aquí tenemos la siguiente carta counter. Que vendría a ser Cosmo. Recuerden que tenemos varios masitos ahora. En el metajuego que están jugando. O que están utilizando mecánicas de rebelarse. ¿verdad? Incluso hasta el mismo Hitmonkey. También se le puede terminar contereando con Cosmo. O puedes conterar Galactus. O puedes conterar también este mazo de Shuri. Hay diferentes formas de poder conterar. Y aquí Cosmo justamente va a ser. Ese papel muy importante. Recuerda que donde vayas a jugar Cosmo. Es el lugar donde sabes que Silver Surfer. No lo vas a poder jugar. Incluso Cosmo también acaba de tener una sinergia muy muy buena con máximos no porque máximo generalmente tiene una habilidad de castigo que va contra ti entonces lanzas máximos donde cosmo y sin problema puedes llegar digamos a tener esos 7 de poder gratuitos ahora don, con cloud también de repente no quieres mover cartas también puedes lanzarlo donde cosmo así no activa su habilidad de revelarse. y con eso pues nada se mueve el siguiente turno y tienes 4 de poder también añadidos ahí Luego nos vamos con Jaggernaut Que esta es una carta también muy pero muy buena Generalmente que se usa en turno final O también se puede utilizar con Tormenta ¿no? Antes de que se inunde antes de que se inunde justamente la ubicación Tiras a Jaggernaut ahí El oponente va a tirar una carta para querer ganar la ubicación Que está donde está Tormenta Y Jaggernaut simplemente lo va a patear a otro lado Y te quedas con esa ubicación para ti solito Generalmente eso va a suceder Es una cosa buena que tiene Jaggernaut ahí Para asegurar esa ubicación Y lo otro también es que Jaggernaut acá Va a sinergiar muy bien con Kingpin que esta es justamente la razón por la cual Kim Pin se encuentra en este mazo porque muchas veces tú puedes poner a Kim Pin digamos en turno 4 o turno 5 y para turno 6 Kim Pin está activando su habilidad y simplemente lo que haces es lanzar Jaggernaut en otra ubicación el oponente puede jugar cartas en esa ubicación y le terminas pateando a la ubicación posiblemente donde esté Kim Pin, y Kim Pin termina destruyendo todas esas cartas, la verdad es un combo muy interesante no siempre sale ese combo por lo que estoy viendo pero de todas maneras si es que te toca digamos ejecutar ese combo sería precioso la verdad que puedes hacer algo así y da una satisfacción tremenda ver como Kingpin puede destruir cartas incluso de alto valor que esté jugando el oponente al final de la partida y ahora tenemos otra carta counter también que es Killmonger es una carta de coste 3 también muy buena que puede llegar a destruir cartas de coste 1 que también puedan llegar a ser de mucho valor para el oponente acá como te das cuenta no tienes ninguna carta de coste 1 así que tú estás totalmente libre eh, con el tema de Killmonger no te va a perjudicar en nada y van a haber momentos incluso van a haber algunas gameplays donde pues Killmonger hace una cosa increíble Acá con su habilidad Así que bueno todos conocen a Killmonger Ya saben cómo es Y pues aquí de todas maneras en este mazo Está totalmente justificado Y acá tenemos a Ping Como les estaba diciendo justamente Ping acaba de tener una sinergia brutal con Juggernaut Aparte de Ping tiene muy buenos stats ¿eh? Para el coste que tiene es un 3-4 Está muy interesante la verdad Incluso puedes lanzarlo también como Una carta que da mucho poder en la ubicación con Goose Por ejemplo y luego bostearlo Así que está muy interesante todo lo que pueda hacer ahí Kimping, tanto que te pueda acompañar como una carta de alto poder, como también que te pueda acompañar con Jaggernaut para poder destruir cartas de alto valor que pueda lanzar el oponente, y aquí muchachos tenemos a la última cartita y es Maximus, que es una carta que tiene un alto poder para el coste que tiene, verdad coste 3 con 7 de poder, una barbaridad aquí hay varias maneras, digamos, de evitar de que Maximus pueda eh, ser favorable, digamos, para el oponente robándole dos cartitas, acá lo puedes evitar justamente con un Cosmo, o también lo puedes jugar al final del turno a Maximus, también para para que de esa manera pues la habilidad no afecte en nada, Maximus acá se puede también jugar con Gus ¿no? para tratar de poner un alto poder en la ubicación donde se encuentre Gus y, y ganar sin problemas la partida, el oponente generalmente no está preparado para esas situaciones va a tener, si tiene cartas de coste bajito para jugar en ubicaciones donde está Gus generalmente son cartas pues con 3 o 2 o 4 de poder a lo mucho y ahí es donde vas a poder brillar con Maximus con esa gran cantidad de poder que tiene ahí, aparte que se va a bostear con Silver Surfer también con más 2 de poder Poder, así que tienes incluso pues una cantidad de poder muy buena con máximos una carta muy buena que prácticamente es el poder bruto de este mazo y ahora sí muchachos hemos terminado con la teoría y es momento de ver los gameplays mira ve esta ballena comprando ya sus sus avatares viejo no no silver surfer bueno aún así sin silver surfer se puede ganar de repente ¿eh? a ver a pues me gusta más el gato acá. Vamos a lanzar a la tía Julia. Mira, la tía Julia comiendo su ceviche viejo, ¿eh? ¿Otra vez, ¿otra vez la misma vaina? ¿Es el mismo? ¿No? Era diferente el otro, ¿no? Bueno, tengo de Hood para usarlo después. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Ya que hubiese sido Cosmo ahí. Ah, Patriot. No, esa variante de Guzmela me, me ha tocado. Me ha tocado. Yo solamente tengo cuatro variantes compradas nada más. La última por error y las otras tres primeras fueron porque la verdad no sabía mucho del juego en ese entonces. Mm. <ríe> Acá está la Tech, fue pues viejo. aquí está la Tech. Soma... Es que prefiero hacerlo ahorita porque si me lanza mística acá me, me friega, ¿eh? Prefiero hacer esto una vez. Generalmente no se esperan a Rogue, viejo. Mira, mira, mira, chiquilla. Oh, no. Este es misterio, entonces. Vamos. Listo. Ya, al menos no lo vamos a dejar hacer ningún combo ahí. Ah, a mí sí se la descartó. Tenía razón. Tenías toda la razón, corazón Ya, acá hay que utilizar Lo más fuerte que se puede utilizar Por acá sí Va a llenar la ubicación acá, ¿no? Ya Lisa ya no vale tanto, vamos se bajó su demon a 3 también. Pero con Luke Cage puedes regresar a la normalidad, eh, por cierto. A ver. ¡Iron Man! ¡Oh my god! Uy, se me hubiese salido Jagger, ¿no, viejo? ¡Qué lindo hubiese sido! Pues igual. Ah, yo tengo la prioridad, ¿no? Claro. Tengo que jugarla así nomás. ¿Tú crees que me pueda ganar acá? Este, este mazo de Patreon con Iron Man sí lo he visto, ¿eh? Pero bueno. Yo acá no me mato nada, ¿verdad? Dimon ahí. ¡Let's go, baby! ¡Top! Uy, oh, menos mal que lo tenía al medio, viejo Porque si tenía el misterio a la derecha Era GG para él, eh Victoria. Ok, vamos eh, Lo que yo calculé mal ahí Era la parte de que se tenía que mover todo en turno 4 Y que iba a quedar la izquierda Era para tirar ahí el, el Cosmo a la izquierda, creo Ahí la Bueno, también pensaba en el Goblin Pero es verdad, se iba a mover la derecha Vamos <risa> ya ganó lo mandar al multiverso. Uy, mira, puso el gato en buen lugar. Mazo parecido al mío seguramente. Mm, ya. Pues ¿a ¿qué está bueno tirarle esto. ¡Ey, viejo! Cálmate. Está bien, puedo tirar Cosmo y de ahí Maximus, ¿no? Bishop. Voy a tirar esto por acá. Mm, estoy estoy más eh, por ir a la, al medio y a la derecha. ¿eh? Ok, dos cartas. Beast. Qué raro lo que acaba de hacer ahí. No tengo nada más acá que solamente lanzar una carta. A ver. Puedo lanzar Jagger acá. A ver, Kill, Killmonger acá no me va a servir mucho, eh. Ya. Ah, bueno. Vaya para el medio. Gracias. Es que el tema es que acá no. Hasta que se va bien a negativo. Para que me gane acá va a ser bien bravo. Este perro viejo, y está queriendo acá y hacer, hacer la cegación viejo, eh. es un perro, bien, es un perro. Ya, pues si le tiro Killmonger, ah, bueno, Killmonger es una buena carta. Igual que puede ir al medio sin problema, o sea, puede ir acá y, y estamos bien, creo. Tenemos para poder bostear ahí doble cartita, ¿no? Ok, vamos a darle. Vamos. Ya, genial. Solamente jugó 3 nada más. ¡Soma, perro! A ver. ¿Conviene comprar a Yuri o conviene... Puedes esperar, o sea. Yuri sigue siendo un buen mazo ahorita, eh. Sigue siendo un buen mazo. Igual lo puedes comprar. Ahí está, mire. El man está poniendo toda su vaina ahí. No creo que gane, ¿no? 5. Oye, mire ese billo, ve. 6. Ya, viejo, ¿eh? No estaba, no estaba tan lejos de la realidad de la cosa, ¿eh? Nada, viejo, ya está. Let's go, perro. Shuri baja en ocho días. Sí, en una semana aproximadamente Shuri está bajando. O sea, ese combo es bien rotito. Ya, Storm a la izquierda. Ya, muy bien. Tenemos acá para hacer esto por este lado. A ver, acá que tenemos. Nada, viejo, qué suerte. Ya, esto por acá. Oh, oh, perro, seguramente estaba poniendo algo para sacrificar ahí. Menos dos. Míralo, ve, va a jugar Galactus acá. Mmm, que el único lugar donde puede jugar Galactus. Si es que va a jugar, o va a jugar Sandman. Bueno ya, pues hay que jugarlo acá nomás, donde no hay más. Si es que va a ser Galactus, pues... Igual si le sale Morag también gana, ¿eh? Si le sale Moras, gana. A ver... Ah, sí. <ríe> ah, <ríe> Ay, viejo, ya estamos, jeje ya. Me gusta, me gusta, me gusta cuando el Jagger no me trolea así, ¿no? Es consistente el masito. Lo que me falta es más matchups donde pueda sacar este... Donde pueda robarle realmente un Darkhawk a un Dino, digamos. Estaría genial eso. Ok, esto para acá. Ya saben, muchachos. Los que me van siguiendo de Twitter los voy a mencionar, eh. Ya saben, síganme en Twitter ahí, tío Harson Ahí lo pueden... Pueden seguirme ahí sin problema. Mm. Ya, vamos a hacer esto casi una vez. sin Bien, problema doctor, bueno tío el si me falta será y, y Jaggernaut claro claro ¿eh? no falta nada no te falta nada para tener esas cartitas a ver Wolverine ahí ya bueno creo que acá hace falta esto por si acaso Sí. puede ser que quiera poner Drácula ahí Bien, se fue a la izquierda, ya, igual no importa Llévate la balsa, no pasa nada Ya es Drácula, perfecto Ahí quedamos Ahora le pongo Cosmo al medio Y de ahí en adelante No lo voy a dejar hacer nada de descarto a este man, viejo Y ahí se fregó ¡Ojo, perro! ¡Perro! Eres un perro, viejo Eres un perro, está haciendo Snap también Ya me está asustando Este perro, eh A ver. ¡A la miércoles! la miércoles! Oye, puse igual. ¡Ah, qué asco! Puso cartas bien altas, viejo. ¿Cómo hizo eso? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo hizo para poner orca? ¿What the fuck? Ah, es que es por coste cero, ¿no? Ya. Yeah. La balsa, wow. 10. Yes. No me va a alcanzar acá la vida, viejo. No me va a alcanzar la vida para ganarle este man. Acá lo único que tengo que hacer es... Pues, a ver... Le quito 2 de poder acá o le doy bosteo, ¿no? Más me, más me conviene esto porque acá estoy haciendo... Es que en realidad es lo mismo. Claro, acá solamente aumento 2 de poder, 2 de poder, 4, ¿verdad? Y acá, ¿qué va a pasar? Acá voy a quitar 2 eh, de poder y voy a aumentar 3 acá. Es como que si tuviese 5 de poder más. Es mejor esto que Silver Surfer, ¿no? Porque yo no creo que a la derecha vaya a ser necesario Bostear ahorita Todo depende Todo depende de lo que vaya a hacer acá aún. No tengo A ver, espérate A Morbius le puedo robar también la cosa Pero igual no sirve de nada robarle a Morbius acá Nada de esto Se ve ganable Ya, ok Sif, Coolen, Draku. Toma perro. Era que su efecto le hagan continuo. Y que también su efecto le dañe a, otros, este, a otras cartas que, que tengan efecto continuo también. Eso hubiese sido un buen borsteo para el Shadow King. Para que sí se pueda jugar por Shang-Chi incluso. Pero ahorita Shang-Chi sigue siendo más relevante. En Jotunheim. No creo que quiera jugar nada en Jotunheim. Y ahí podemos poner Brut de repente. Shadow Shadowkin es tremenda costra. Por el momento sí, Switch. Por el momento sí, perdón, Shuk. Eh, ese es el problema. Shadowkin acá no es una carta muy relevante. No es una carta que inspire mucho, se podría decir, el, a jugar... Eh, no hay mucha estrategia, lamentablemente, que te da Shadow King en este meta. O sea, a ver, si tú quieres... A, para una Shuri, lo único con lo que te puede funcionar es que le tires abajo el Taskmaster a cero de nuevo, ¿no? Ahí está muy bien Shadow King. Pero después lo demás, por más que le tires abajo un Red school de 24 12 sigue siendo bueno, de todas maneras, el Red school. Ya... Yeah. Puede ser que esté jugando el mazo este con Ultron, ¿no? Tengo que tener cuidado acá. Vamos a jugar esto así. Porque puede ser que tire Ultron acá. Y si es así, tengo que guardar el cosmo para el final. Ahora, eh, Killmonger acá también es una buena cosa, ¿no? Killmonger va a eliminar las rocas. Squirrel. Killmonger está excelente acá. ¡Wow! Ok. Ya. Gusecito Uy acá me molesta bastante de que tire el Igual pues guardo para el final nada más todo Ok voy a Con tu propia medicina te vamos a dar El problema es que le voy a ir ganando, ¿no? Tiro en todo caso la de ebria al otro lado. Pero me voy a, me voy a fregar yo solo. Acá prefiero hacer esto. Con el riesgo de estar perdiendo. Con el riesgo de ganar. Ah. A ver, acá se le quita el 5 de poder Y se puede ganar igual, ¿no? Y está Ultron? ¿Tan rápido? Gus ahí Con Gus nomás se gana Ya Ay, no molestes Puede... Ay... Cambia todo acá ahora. Puede ser que quiera... No, a la derecha puede ser que quiera jugar algo, ¿no? Claro, pero si me veo una carta a este lado y juega ahí... Pues Jagger no puede hacer nada tampoco Ta madre A la hora que que salir de ahí Ya El problema es que no voy a hacer nada Si pone la Bueno no puede poner una carta alta tampoco Y eso es lo que me salva de todas maneras Lo único que me podría fregar, ¿sabes qué? Es de repente. guas, guas, guas, guas, wasp. Ah, bien. ¡Toma, perro! ¡Toma, toma, toma, toma, toma, ardilla! chau, ardilla! Chau, dron! ¡Todo, perro, todo! <risa> Imagínate ese un cuánto se bostearía, ¿no? <risa> ¡Ay, qué rico, viejo! ¡Oh, oh, oh, perro, toma! <ríe> o sea que eso, si me hacen eso a mí, yo no vuelvo a jugar jamás Petrodon Ni más, no vuelvo a jugar Petrodon, viejo ¡Toma! debido a cómo se encuentra el metajuego ahora muchachos, este mazo es bastante válido también para subir de rangos, es un mazo muy bonito es un mazo muy interesante, inclusive como les decía, es un mazo que de cierta manera puede esquivar a Sandman también hace que el oponente piense que te va a conteriar y al final pues simplemente puedes lanzar un Silver Surfer o un Maximus de final, o de repente puedes lanzar un Jaggerda nada más si previamente habías lanzado un Kingpin también y puedes terminar haciendo un combo muy interesante y puedes terminar ganando la partida hay muchos ángulos estratégicos que tiene también este masito de acá, tiene muchas eh, cartas con alto poder para el coste que están teniendo y sobre todo pues los counters para todos los mazos que se encuentran actualmente en el metajuego que tengan efectos continuos o que sean Galactus yuri pues este mazo como les estaba repitiendo se desenvuelve bastante bien y muchachos, para todos los amantes de jugar cartas pequeñitas o para aquellos que estén buscando revivir a Silver surfer de alguna manera, este masito es para ustedes este masito no solamente les va a ayudar a subir de rango sino también a divertirse, ya saben cualquier duda o consulta que tengan la pueden dejar aquí en la caja de comentarios de este video y si no cualquier cosita me encuentro me encuentro justamente de lunes a viernes por las noches en la plataforma morada haciendo transmisiones en vivo, el enlace se encuentra en la descripción de este video, así que cualquier duda o consulta ya sabes las puedes hacer en ese lugar te espero allí, un abrazo para ti